Hola, me llamo Elena Conde, soy profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, mi tema de especialización ha sido el Derecho del Mar, principalmente, aunque también me he dedicado a Derecho de los Tratados, Derechos Humanos y también Derecho de la Unión Europea, en cierta medida. Aquí he venido como eh, investigadora principal de un proyecto de investigación del Ministerio de Educación sobre la, el Ártico y el régimen jurídico del Ártico y mi curso aquí versa sobre la geopolítica del Ártico, los problemas que está planteando el cambio climático desde el punto de vista del derecho internacional y las relaciones internacionales en este magnífico espacio. Y yo desde distintos puntos de vista, no solo el clásico derecho internacional del mar o reparto de soberanía, sino también derecho del medio ambiente, derechos de las poblaciones indígenas y, la situación del futuro por venir con grandes potencias interesadas en el Ártico como pueda ser China.